porque en menos de cinco días, eh, vamos a leer rápidamente una nota de prensa que nos envía la eh, Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, Ucenor, que dice, en virtud de la precaria situación financiera del Nordeste,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 ya están, no sé por qué los grupos no se pueden poner de acuerdo y hacer una sola huelga, porque realmente hay que decir que motivo para protestar y para huelga hay más que suficiente porque eh, realmente no, no le resuelven y le dan eh, satisfacciones a a, lo, a los requerimientos que le hacen sectores eh, eh, importantes si, Yo voy a ver si me comunico con con Raúl Monegro pa, Para ver si nos da alguna versión y, y un punto de vista Hello. Raúl, ¿cómo está? Bien, bien, bien eh, aquí está el programa 60 Minutos con Omar, tenemos a Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular que ha llamado a este movimiento huelgario. Raúl, ¿cuáles son los últimos pormenores del llamado a huelga que ustedes han hecho para el día de mañana a partir de las 6 de la mañana? Buenas tardes, Omar, buenas tardes a todo el público y sí, eh, Ya prácticamente está todo montada, montado Los últimos pormenores son esos Esperando que llegue a las 6 de la mañana Para que este pueblo Se paralice totalmente Dándole una eh, bofetada, diríamos nosotros Sin mano a las autoridades Que se han mostrado indiferentes Indolentes ante los reclamos Que hace San Francisco de Macorís Ustedes se, se llegaron a reunir Con autoridades Específicamente con el gobernador y le salieron una vez más con con eh, eh, demagogia e incumplimiento era eh, las autoridades del gobierno le tocan al diálogo porque como no, como no, no, buscan buscar personalidades también de, lo, de, de, de de los pueblos del país para que siempre estén en los medios porque no tienen la caja, no tienen de la moral, para, para el, hogar, el más el malestar, la no tiene solución, no mostraron ninguna actitud de diálogo. En cambio, eh, trajeron aquí a San Francisco Macorís, el director de la OISO, para hacer un punto con el puente de Uruguay, no fueron ni que, a, supuestamente, a dar el primer caso, Un puente que ni está presupuestado, ni se ha adjudicado a ninguna compañía, ni se ha licitado. O sea, no es posible que yo lo concluya porque con una ocasión estuvo en ella pero eso pasó, y fue cuando eh, cayeron todas las lluvias hace dos años. En ese sentido, el pueblo se indignó más, eh, está preparando más, a que eh, estas 24 horas de paro que va a haber San Francisco, para que sean con vez, que sea un referendo, y le demuestre a esas autoridades corruptas, de que se protegen con la impunidad, por, asaltando todas las instancias eh, eh, o, la, o los departamentos de Estado para no ir a la cárcel, le va a dar más. San Francisco Macorís está en pie de lucha y aún después de las 24 horas vamos a continuar con el proceso de, de vigilia si no se resuelven los problemas que están planteando o que están planteando que este municipio este, este necesita. Eh, Raúl, aparte del puente de Ugamba. ¿Qué otras obras en reclamo han hecho ustedes que las autoridades se han burlado de ustedes? Todas, Omar, todas las obras. Incluso la mayoría de todas esas demandas, todas de situaciones que hay en San Francisco Macorís. El presidente Danilo, si tú memoria, y el pueblo se recuerda, en el 2012 la prometió. Toda, toda, era un pliego de demanda de, de Danilo en campaña. Y daban siete años de gobierno ninguna se ha cumplido, este pueblo se siente engañado, se siente engañado eh, Raúl, un eh, mensaje final a la ciudadanía de San Francisco de Macorís. bueno nada que en el día de mañana como lo han hecho en los últimos momentos de queden tranquilitos a que no salgan, no se dejen provocar y a la policía que huele vale su papel y que no traten de reprimir, reprimir un pueblo que solamente está ejerciendo un derecho que es donde es, tiene constitucionalmente este y este defenderse, exigir de mejores condiciones de vida. Gracias Raúl, aquí ha sido la intervención del vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, Raúl Monegro, que ustedes saben que mañana, eh, a partir de las 6 de la mañana, tienen un paro convocado y ustedes escucharon que las autoridades eh, definitivamente no hicieron ningún esfuerzo por evitar este paro y qué lamentable. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Me llama José Delio de la Yahuiza. Ah, adelante, José. Omar, que denunciar el brote de dengue que tiene nuestra comunidad. Ay, ay, ay. Ya ¿no? van aproximadamente 20 casos. ¿20 ya, casos? Eh, como 20 casos van ya en la Yahuiza. En estos momentos hay como cuatro niños internos con Sí, sin embargo. Pero, pero las con perdón, José, con perdón. Y las autoridades, ustedes no han ido como comunidad a la dirección regional y provincial de salud pública. No le han dicho nada. Sí se le ha hecho saber a ellos. También lo hemos dicho por varios medios de comunicación. Y lo que dice es que van a fulminar pero no van a ver la situación de la comunidad y mucho menos accionar en contra de ese rostro de dengue que hay en nuestra comunidad. Por lo que estamos utilizando tu medio de comunicación el programa para llamar a la atención a la, a la autoridad, que creo que no hay, parece que no hay, que no funciona salud pública en San Francisco de Macorís, por lo que, Omar, queremos que tú seas portavoz de no, no, nuestra comunidad, yo, para que las autoridades vengan a ver qué es lo que está pasando con bueno, este tan grande. Bueno, mira, yo, yo, yo lamento realmente, y eso es una muestra, legalmente eso es una muestra, de que uno a veces no está de acuerdo con movimiento de huelga, pero esta gente se gana que le hagan huelga, señores, con esa actitud tan indiferente y tan irresponsable. Porque eh, eh, hay problemas con el agua, hay problemas con el dengue, hay problemas con eh, puentes, con asfaltado con muchísimas cosas. Y esta gente no da la cara. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer. Eh, Omar, yo puedo hacerte un pequeño comentario. ¿Y Omar, y ¿a dónde va a llegar este país? ¿A dónde vamos a llegar? Señores, abramos los ojos. Mira esa gente cómo pusieron esa droga. Y si esa cámara no hubieran estado ahí, eso se queda como que no pasó nada porque eso pasa a diario. Oye, yo antes decía, eso es mentira, que no ponen droga. Pero tuve una experiencia. Un muchacho, un joven un día, tiene la INSERV y él está parado frente a mi casa como le tienen un miedo a esa gente porque saben de lo que ellos son capaces sí. el muchacho se entra para mi casa ellos se entran y lo sacan de mi casa a la más! yo soy una señora de casi 70 años de edad Ay, sí. Oye, día van y le dicen que encima del inmueble de mi casa, el muchacho tenía una funda de O más, sabiendo yo que no, sí, y sí. fuimos y le sometieron con muchísimas drogas, siendo mentira que no tenía drogas Y otra cosa era a mí, la hija mía tenía una multa de amén, y cuando la fue a pagar la multa le salió otra multa sin ella, veis, le puso otra multa nunca. O más, ¿Qué país es este? No, esto no tiene madre a, Casualmente, ahora que usted dice eso eh, Dile a, a, a Ángel que me busque, el diario libre Un productor agrícola de Montecristi Dijo que esa fiscal le allanó su finca tres veces sin orden judicial Que por cierto renunció a la fiscal de Montecristi En el día de hoy renunció Pero esa mujer cometió abuso y cosas Oye, este país es un desorden, señores Buenas tardes Buena. Sí, buena. Sí, un placer. Omar, ¿cómo sí. tú estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Omar, yo te estoy llamando que estas autoridades aparentemente no... o no van a ser o no piensan ser nunca inteligentes. <risa> ¿Cómo medir, evitar las cosas? Sí. Y resolver las problemas. Por ejemplo, esta tarde, a eso de las 4, 4.45, para la parte alta del Polo Nuevo, Subieron dos g llenos de suave. Sí. Eso que ellos traen. Sí, han traído mucho pretendiendo meterle, pretendiendo meterle miedo a los barrios. Sí. Y eso, al contrario, lo que hace es, es verdad. que indigna a la gente. Sí, sí. Y entonces eh, endurece y encrudece eh, la protesta. Oye, no es con represión, no es con terror que se resuelve el problema. Juanito Antiguo, es haciendo las obras que este pueblo y tú, que fuiste el partícipe de ella, tiene más de 30, 35 años, reclamando que se les resuelva y no se les resuelva. Y con lo único que les resuelve es con la represión, con la demagogia y con la mentira. Lo que de hecho ya este pueblo está harto, cansado de que ustedes le hablen, Tanta mentira a este pueblo de San Francisco de Macorís. Por eso, aunque uno no esté de acuerdo con el movimiento, por muchísimas razones, tiene que apoyarlo, tiene que estar de acuerdo, porque nada más no es oído a ustedes, es que ustedes resuelvan. No es decir que ya van a hacer, que ya esto, que toda la vez que ha un llamado a movimiento, ustedes van y, y establecen que ya van a resolver, más sin embargo, no lo han hecho. Sí, rato, este, gracias a ti, eh, dame el Sí, gracias hermano, sí, a la orden. Muy buena llamada. Mira, Macorís está militarizado. Desde el sábado están viniendo eh, eh, aquí a San Francisco eh, camiones de, de, de guardia y policía. Buenas tardes. Bueno, Omar, Ahora mismo, a la Castillo con libertad, mucha bomba, de gómez encendida, ahora mismo. Van a un viaje capuchado y a la barbaridad. Qué barbaridad. Ya la huelga, como que dice, comenzó ahora. Tiene que ser ahí todos los comerciantes por ahí, Omar, ya. Desde ahora ya empieza todo. Qué barbaridad. Caramba, ojalá no pase nada, porque ese es el deseo. Después vamos a lamentar todo. Miren, y es que este gobierno, esta gente están haciendo cosas terribles. Dile que me busque la deuda pública, señores, en un, en un año, ah mira lo del productor de agrícola, el productor de agrícola denunció que la renunciante fiscal le allanó las finca sin orden judicial, oigan, míralo ahí, o sea, como usted este país señores, los abusos, los abusos que esa gente cometen señores, pero mí, búscame ahí, la deuda pública, búscame Ángel en Diario Libre, en un año, el gobierno de Danilo Medina, oigan bien esto señores, cogió prestado 5.664 millones de dólares en un solo año. Y la deuda llegó, la deuda pública, a 44.508.300.000 pesos. Miren, miren eso, miren eso ahí. ¿A dónde va a llegar este país? ¿A dónde es que esta gente... Si a esta gente no se le pone coto con ese endeudamiento irresponsable para mantener este país lleno de botellas y, y robando a dos manos, lo vamos a lamentar después. Después, esos, esos cuartos que estos tigres están cogiendo prestados, 44, pero eso lo dice crédito público de gobierno... Eso no es dicho más, espera, eso es ellos mismos que lo están diciendo. Le vamos a permitir, dominicanos, ustedes cruzados de brazos, le vamos a permitir que esta gente sigan endeudando este país como lo están haciendo. Le vamos a permitir eso. Le vamos a permitir eso. Miren, los tataranietos ya deben dinero de eso. Una cosa increíble, señores. Una cosa increíble lo que está pasando en este país. Y nadie, nada... Lo, los otros precandidatos danilistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí. ¿Tú te das cuenta del abuso que los muneses cometieron contra el pueblo Franco Macorizán? Dicen que yo y no sé si es verdad, yo y que se declararon en quiebra. No, ellos... Ellos no se han declarado en quiebra porque yo pasé el viernes aquí en este programa eh, Una rueda de prensa que vinieron a dar los abogados representantes de MUNED Y ellos dijeron que ellos están buscando el dinero y que eh, ellos le van a resolver a la gente Ellos dijeron eso, lo único que ellos alegan es Y yo lo comenté aquí y ese día hicieron muchísimas llamadas Eso fue viernes pasado Lo único que ellos dijeron fue que hay parte de ese dinero que lo que era el dique ejecutivo de la empresa se lo cogieron y no lo registraron en la empresa. Ante una pregunta que yo le hice a ellos en esa rueda de prensa que ha sido muy comentada y que he recibido felicitaciones de muchísima gente porque lo puse a ellos en una situación sumamente difícil, me dijeron que Alex Díaz, el amigo Alex Díaz la pasó anoche y se escuchaba las preguntas varias que yo le hice. Incluso me llamó Willy Hierro, el cantante Willy Hierro, legendario cantante de La Gran Manzana, diciéndome que gozó muchísimo porque vio como yo, con la pregunta que le hice, lo, lo, lo, lo puse en una situación difícil. Nada, sencillamente yo le pregunté. Y le dije que ellos no eran bancos comerciales, que ellos también violaban la ley porque ellos cogían dinero... Eh, eh, en depósito, entonces uno de los abogados dijo que no, que eso, ellos no cogían dinero en depósito, que lo que la gente hacía era prestarle el dinero a ellos, y eso es un truco, eso es un truco porque ellos saben que eso es ilegal, que la gente por buscar mejores intereses y por ignorancia lleva a esos sitios dinero que saben que no puede llevarlo, saben que no puede llevarlo porque los únicos que están autorizados para recibir dinero es el sistema bancario nacional, son los bancos comerciales y las instituciones de intermediación financiera, esa gente no son bancos comerciales, entonces, pero la gente por buscar mayores intereses, lo ponen no solamente donde Munero lo han puesto en muchísimos sitios, hasta en casas de cambio. Ustedes han visto que muchas veces han quebrado casas de cambio. Y lo ponen en personas individuales. Recuerden el caso de un señor llamado Rafael Pantaleón, que se dice que se fue con más de 100 millones de aquí, de gente que le entregaba el dinero a él. Recuerden el caso de Netalí Mena, que se fue con más de 300 millones de pesos, de gente que incluso vendió casa y vendían solares, y le daban el dinero a Netalí. En forma de préstamo. Claro está. Y esto es porque Netalí que le daba. Me dijo una de las personas que estaba allá. Le daba 15 mil pesos. Por un millón de pesos. El banco. Entonces eso es un riesgo que usted se coge. Porque el banco le da 4 mil pesos con 5 mil máximo. No sé. Pero usted se lo da a una persona. Y usted está en un hilito. Luego usted tenga un hilito de que esa persona le quede mal, le quede bien. Entonces, yo siempre he dicho, si yo un día llego a tener dinero, yo lo meto en un banco, en un banco de los desprestigios, que, que yo sepa que no, pero venga acá, y que, y que, porque déme decirle qué pasa con los bancos, escuchen bien esto. Hay lo que se llama el encaje legal. Oigan esto banco comercial del ahorro que usted lleva tiene que dar por cada 100 pesos que usted mete en un banco lo que se llama el encaje legal 20 pesos de esos 100 pesos van a la bóveda del banco central usted metió 100 mil pesos 20 mil pesos van bueno yo, yo sé que ustedes han escuchado cada rato el banco central del encaje legal puso a disposición de los bancos, el otro día puso 29 mil millones de pesos y a los dos o tres días más puso 5 mil millones de pesos. Usted metió un millón de pesos a tal banco, banco, de ese millón de pesos, 200 mil pesos van al banco central. ¿Ustedes saben para qué? Para si ese banco mañana quiebra, o tiene problemas a los ahorrantes menores chiquitos que tengan poca cosa con ese dinero se le va resolviendo en lo que el banco vende los activos eh, que si tiene un solar que si tiene un edificio con ese dinero que tiene el banco central que son de los bancos que son de los ahorrantes eso es lo que se conoce como el encaje legal entonces el banco le responde y la, las autoridades le responden a ustedes pero un Juan Pérez que dice que usted va y le lleva su dinero si quebró o se alzó con el salto y la limona usted no tiene reclamo usted perdió su dinero para que estemos claros en eso usted perdió su dinero porque tú ves eso de Muné, de estar recibiendo, eso es ilegal eso es ilegal Incluso el gobierno hasta pocas cosas ha hecho en, en ese aspecto. Que debiera hacer, pero el gobierno, porque sabe que no puede. Hay un tribunal que está apoderado, porque como ellos dicen de que qué préstamo, y los préstamos se cobran, pero también, déjeme decirle, creo si esa ley no ha cambiado, que por mala paga nadie cae preso. Si no estoy equivocado, así, así de manera individual. O sea, usted quebra un banco y roba ese dinero de un banco, eso eh, eh, me gustaría, y voy a consultar con un, con un abogado, porque aquí viven cambiándose las leyes. Y como en tiempo atrás se cambió la ley de activos, de lavado de activos, y se, cambié, se modificaron algunos artículos de la ley monetaria, y del mismo Código Civil, del mismo Código Civil, porque yo conozco gente que han prestado dinero Y si ellos no se niegan a pagar, oigan esto Si ellos no se niegan a pagar Que el tipo diga, no, no, yo te voy a pagar Pero mentira, eso es ganando tiempo Y dejándolo durmiendo a usted Si ellos no, se, eh, eh, eh, las autoridades no pueden actuar A menos, a menos Que en base al contrato que hagan Diga, bueno, mira, eh, eh, porque eso se estipula en, en muchos casos de préstamo. Mira, yo te presto 5 millones de pesos. Ahora, si tú no tienes el efectivo después para, para pagarme, tú me vas a pagar entonces con un inmueble, qué sé yo, un solar, una casa. Eso tiene que estipularlo el contrato con el cual usted le prestó. Porque mientras tanto, si eso no está estipulado y no se tiene a mano, eh, este hombre tiene tales y tales cosas. Mientras tanto, con él decir, no, no, mira, deja que yo consiga dinero y yo te voy a pagar. Ahí va ganando tiempo. Buenas tardes. Y con esta llamada nos vamos para la pausa para venir a hablar de medicina con el doctor Peralta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oye, sí, Omar. Yo quisiera saber, porque la, tú puedes averiguar más fácil, si esta gente de MUNE estaban reconocidos como financieras. No, como... no, no está reconocido, ellos no lo admitieron en la prensa. ¿Tú no viste la rueda de prensa? No, no, ¿Y? yo tomé muy bien el papado. Ah, uh, no. si ellos estaban reconocidos, oye, si ellos estaban reconocidos como financiera el banco les responde. Ellos no están reconocidos, ellos son compradores de cacao. y supuesta ah, porque bueno, está, ya, Ellos no, son compradores, no. ellos no son financieras. Ellos son compradores de cacao y el alegato que ellos dicen es que ellos, para comprar cacao en gran cantidad, le cogían dinero prestado a la gente, pero ellos no son financieras. Ah, no, no, ya entiendo. Porque es que, que si fuera, estuvieras reconocida como financiera. No, ellos no están reconocidos. La superintendencia de banco te resuelve. Es la que te resuelve, exactamente. Porque déjenme decirle. La superintendencia de banco, para que la gente tenga idea, a los bancos comerciales y a las instituciones de intermediación financiera, tienen que rendirle diariamente, oigan esto, diariamente un informe de su estado de cuenta, y los inspectores van y chequean, mira, eh, hay problemas, entonces remite, mira, aquí hay problemas, aquí está viendo esto, está, y eso es diario, diario tienen que a la, a, a la superintendencia de banco, y a mismo Banco Central. Un informe diario. Entonces, por eso es que ellos detectan con tiempo, ya cuando un banco está a punto de quebrar, porque lo de Baninter, lo de Baninter se sabía, fue que el Ramoncito Báez Figueroa, cuando iban los inspectores de la superintendencia del banco, al Banco Baninter, ¿saben qué hacía Ramoncito Báez? Los sumó y se quedaban callados. Pero ellos sabían, ni te tenía problema. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Omar, yo soy la persona de los 87 años de Monet Yo fui allá hoy. Ajá, ¿y qué le dijeron? Yo tenía, yo tengo un parámetro firmado por 800 mil. Y ellos, yo allá, nada más figuro en la casa Moné, el pagaré me dio 800 mil. Sí. Pero, pero yo allá nada más seguro con 400 mil y pico. Entonces yo, yo me di en el listado de los réditos que MUNE me daban mensual. Sí. Y para la casa MUNE, yo nada más recibía 2 mil pesos mensual Pero ellos me daban, primeramente, después bajaron a, a 10 y a 6 y picos. Y ahí me el 600 y pico para el gobierno, no sé qué, del impuesto. que en el 31 días ellos me daban 6 mil y pico, ¿está consciente que usted recibía 2 mil pesos mensuales? Y digo, no, esto que yo nunca he recibido 2 mil pesos mensuales. Dice el hijo, mira cómo esta gente estaba trabajando. Entonces me dice, ¿Y usted no tiene un papelito, porque me daban un papel a la a máquina, lo que yo, lo que ellos me daban. Sí. Pero yo no pensaba eso, yo lo votaba ahí mismo. Hay y varias Consígase un papelito de eso. Pues, Ay, María. Eh, pero el muchacho me dijo, me tomó los datos y me dijo, no, su dinero se le va a reponer. A usted lo van a llamar porque él lo, él lo envió de una vez para la capital, es problema mío. Me dijo, ¿y qué voy a hacer? Imagínense, ya yo cumplí 87 años. Sí, no, no, deje tranquilo, no se va, deje no, no, tranquilito. Así es que se coge la cosa, porque si se pone a pelear y a, a, a arrebatar sí. vaina, lo que se va a morir. Deje tranquilito Permíteme, así. Permíteme, Omar, oye, ¿tú sabes por qué yo fui allá hoy? Sí. Porque el esposo de la, de la hija mía fue el que fue allá y, y buscó esos datos, que si no, yo creía que yo estaba porque toda la cuenta de ellos está consciente que, que está también la, la, la de ellos. Es la sí. mía. El, como este es un viejo, vamos a ver si logramos con este viejo. Ay, Porque yo no mío. me figuran que yo tenía cuatrocientos mil y pico de pesos ya. Y yo, yo desde el año 12 tengo yo ese dinero allá. Ay Dios santo. Y me estaban recibiendo, santo. dando esto. Pero vamos a ver si tiene por, por lo menos eh, eh, suerte. Vamos a ver. No, Señores, no, la... nada más tengo que decir. Ojalá, ojalá puedan conseguir ese dinero. Ojalá. Nos vamos a la pausa y venimos a hablar de medicina que el dengue está acabando. Ustedes vieron esa denuncia de la Yanguiza con el doctor Edgar Peralta Llori. Adelante, señor director, venemos a hablar de medicina, ya hay reto de camino.